Residentes en el sector Cristo Rey, en este municipio de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades del gobierno el arreglo de las calles en esa localidad. Para allá, mire para allá, mire para allá, ya usted sabe. Entonces saco es por ahí, uno tiene que dar la vuelta por aquí, porque por aquí no queda más cerca para salir a la libertad. Y no hay, no hay posible como pasar por ahí, usted ve. Sí, sí, sí. Adiós, ah, que, que, que, que tengo que tomen cuenta, cuenta en el asunto, usted ve. Porque uh -huh. esto está demasiado intransitable. Siempre ha sido una de las más caóticas. Para poder hacer algo aquí, las autoridades de Hay que armarle el lío allí adelante, Para pararle tránsito donde quiera, ustedes bien lo saben. También da lo mismo en el sector donde yo vivo, que es colindante a este, que es Cristo Rey. Los jardines segunda etapa, los jardines eh, primera etapa y segunda. Yo iba en la segunda, inauguraron una escuela ahí. Y los niños están llegando con los zapatos llenitos de lodo al plantel escolar, porque dejaron la calle igualita para allá. Y me tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.